Y en esta ocasión, eh, ¿cómo estamos? Pues como de habitual, no. Porque esto nunca es lo mismo. Buenas tardes, Íñigo Sandino. Empezando por ahí. Arrachado, buenas tardes. Pues aquí estamos un viernes más con Gaming Room. La verdad es que yo hoy, para ser viernes, estoy bien. Estoy. Íñigo está bien? ¿Un viernes? Me voy a poner un poquito más alto. Pero en general. Más alto, como si no fuese lo ya. Bien, eh, hay mobiliario nuevo en mi oficina, eh, <risa> las cosas se están encauzando hacia eh, los sitios correctos, las grandes citas por fin llegan, eh, la expectación va a empezar a terminar y por fin en mi vida se van estructurando las cosas, así que estamos bien. Y ahí te he metido el cómo nos gusta hacer el gilipollas, es impresionante. Yo eh... os voy a decir una cosita y es desde esta cámara que estáis viendo, si es que la estáis viendo, veis a, vale, la mía, vale, veis barbita, Íñigo, ponte la tuya. Aquí hay barbita, aquí hay barbita. La segunda también hay barbita. ¿Quién puede ser el tercer participante para hacer combo? Pues ¿Quién puede ser Íñigo? ¿Qui ¿Quién podría no ser? No sé, dímelo tú. Pues no sé, a lo mejor puede ser Xavi Capa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, según donde estéis y cuando nos veáis y escuchéis. ¿qué tal? Me encanta esa frase a mí, me encanta, me encanta, esa, me encanta esa presentación, es la bomba. Eh, pues nada, Xavi que ha venido un poco a salvarnos el culo porque eh, nuestro queridísimo José no puede estar hoy y yo he estado eh, bajo números críticos porque no sabía si esto iba a salir, entonces ha venido un poco a salvarnos el culo con su cola del Diablo 4. Ahí estamos, porque estoy en la cola de Diablo 4, que hoy abren la, la beta para los que hemos pasado por caja uh -huh. y solo hay 80 minutos de espera, lo normal, o sea, nada, que de nada ya estoy ahí otra vez jugando. Si ves ahí. que abandono, esa, eh, esa es. Solo, es porque... solo 84 minutos, está ahí por aquí está. puesto, eh. si me agacho... creo que. Eso es, ver, que la, si, la, la, la, la. Si, si desapareces es ahí, que hay, tu imagen de detrás está. ha cargado. 84 minutos, nada. Ahí está, nada, poquito. En fin, eh, pues nada, eso, vamos a estar comentando la actualidad del videojuego como de habitual con eh, nuestro queridísimo Xavi, que ya estás repitiendo unas cuantas veces, y ¿eh? te vamos a tener que meter en nómina. Sí, <risa> bueno, exacto, de hecho ya tengo ahí como una especie de pagaré en ponche y pasteles, como cada vez que lo hablamos, y yo encantado de poderos ayudar en correcto, todo lo que va a Correcto, que, entonces que... Eh, no te preocupes, que de cada siguiente programa te subimos el sueldo al doble. Exacto, Cero por dos pues como siempre, esto ya lo hemos dicho, es como queda, un déjà ¿no? <risa> Así que pues sí. Bueno, por tres. venga, va. Venga, sí. va. En fin, eh, dicho esto Borja, dale pues, de hecho, pues Borja no le puede dar No, no, es que me he despistado porque Borja Acaba de eh, cumplir 19 meses suscrito Por Borja acaba de cumplir, no me ha saltado sí, sí, ¿Por qué sí, no me ha saltado? Me ha saltado alta, ¿Ah? pero ahí Borja, te queremos eh, pues en homenaje a este gran señor que nos pone <risa> las voces Hoy en Gaming Room Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming Incluyendo la encuesta sobre personajes a los jugadores de LoL La beta del The Finals Y el juego desarrollado por Paper Games Por otro lado hablaremos sobre los fallos de drivers de NVIDIA Sobre el Dragon Ball Z, -Z. Esto me va a costar pronunciarlo Ojo, cuidado. Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi Y las rebajas de Primavera de Steam Comenzamos Vuelve Euskal Poz. El próximo 15 de abril, sábado, acércate a Bilbo Rock y disfruta de Euskal Pod. Las jornadas vascas de podcasting. Conferencias, charlas, mesas redondas y podcast en El punto dentro del podcasting vasco. Euskal Pod, 15 de abril en Bilbo Rock. Entrada gratuita hasta completar aforo. Conoce el podcasting vasco en Euskal Pod. Qué gran evento Euskalpoz ¿eh? Efectivamente breve me menciona a Euskalpoz Podéis venir cuando, que, ¿podéis? Bueno, cuando queráis El 15 de abril El 15 de abril Podéis favor, venir no, Si creéis. Bueno, a ver Si os presentáis en Bilbao otro día Hay cosas siempre en Bilborroc Sí, Rock, hay ¿no? cosas El 15 de abril es cuando es Euskalpoz Jornadas vascas de, de podcasting Que por cierto están en periodo de financiación Ahora uh -huh. mismo Si entráis en euskalpoz.eus Pues estamos pidiendo un poco de dineritos Para poder, para poder realizar el evento El evento que en Bilbao es muy caro ur Bilbao ur es muy caro Urdita era muy barato Comparado con Bilbao que de hecho, eh, breve off topic eh, Mi compa se rayó el otro día Un compa mío que quiere pasar por Euskal por Poz, que se rayó el otro día porque me dijo ¿A qué hora tengo que estar el día 15? Y yo como que el día 15 Claro, oye, el día que estamos hablando esto es el día 17 Habría sido el sí. miércoles pasado ¿Qué, ¿A qué hora tengo que estar el día 15? Y yo, en plan como que el día 15 No, sí, bobo, en el evento este tuyo Que es en abril, ¿a dónde coño vas? Borracho <risa> Sí, en sí, fin, eh, fue, fue muy grave eso. Pues lo he dicho. 15 de abril eh, en Bilbo Rock. Euskal Pod, les esperamos. Ver, les esperamos. Eh, Xavi, ¿tú cuándo sabes de LOL? Poquísimo, o sea, poquísimo. Me... Bueno, poquísimo jugué en su momento, de hecho, eh, fui amigo del PR en España cuando LOL se lanzaba, Joder. y me acuerdo que tuvimos una conversación, porque no sabían qué hacer con LOL, porque no acababa de, no tuvo un éxito inmediato, fue muy progresivo, y luego sí que es verdad que fue masivo, y me preguntaba, eh, oye, pero oye, ¿tú crees que deberíamos sacar el juego físico? Me acuerdo que tuve esta Hostias, conversación con él tías. y, juego ¿qué físico. hacemos? Para darle un poquito tal, porque luego el físico en realidad no ha tenido ninguna repercusión pero bueno, era como un regalo, digo, yo creo que el físico siempre está bien, sí si, o sea, aunque de tengas digital, si te viene con alguna figura, con algún detalle, uh -huh. es decir, como a la hora de tener un merchant. Sí. Y oye, desde aquí, mandarle un creo que ya no está como PR de la marca y tal, pero, pero fue muy chulo luego ver el boom que pegó este juego, ¿no? Uh -huh. Pero luego no soy experto para nada. Además, intenté jugar una vez y creo que recibí gritos por el chat. Y que <risa> mira, yo esto no me hace falta. Me jugué Counter Strike. Un poquito, LOL. Bueno, sí, parecido andamos. Eh, en uno te insultan en ruso y en otro te insultan en inglés. Eh, en fin, es lo que hay. Pues mira, de hecho, me, me gusta mucho que hagas esa referencia porque es de eso de lo que vamos a hablar. Eh, y es que hace relativamente poco se ha lanzado una, una encuesta en Reddit eh, y más de 14.000 usuarios han participado en esa encuesta para saber cuáles son los personajes... Como tal pone favoritos y más odiados, pero en verdad sería más odiados y menos odiados. Como tal eh, de, de League of Legends Entonces se invitaba a los, a los eh, Que han participado en esta encuesta A elegir su top 3 personajes más odiados De League of Legends Para hacer un top general El voto en contra, ¿cómo? <ríe> Ahí está, efectivamente Y aparte, el canal de YouTube eh, Outside Joke El usuario de YouTube Outside Joke eh, Ha recopilado la información En un vídeo dedicado a esta encuesta Y nosotros tenemos un Excel eh, Aquí con todos los números Que son muchos números ¿Tú, ¿Tú cómo crees que... O sea, cómo... Pretendes que la gente vea esto. Es que no La lo gente entiendo. lo <risa> La gente <risa> lo voy lo ve. a poner si al, al Venga, Polo. Venga, me, me porque... sirve. Ahí estáis viendo unos cuantos números, entonces, para que os hagáis a la idea. Dej déjame hacerlo como ranking. <risa> venga, de, vamos. De, de radio. Del 1 al 10, <risa> Sí, vamos. pero De, de, fórmula, de radio fórmula Y en el número uno. Yumi con 1158 votos. A pesar de. Haberle hecho el rework que le han hecho Recientemente eh, No quita para que siga siendo unos campeones más odiados De hecho no tiene ningún tipo de sentido porque se supone que es un support eh, Explicación breve Para la gente que no sabe el asunto En LOL, tres carriles, arriba una persona A medio otra, abajo van dos Y en el medio va una persona por cada equipo Te pegas y matas a la gente enemiga En abajo en la línea de abajo, que van dos personas Uno es el AD Carry, que es un tirador Un tirador, perdón, un personaje con relativamente Poca vida, bastante daño Y luego está el support, que ayuda al tirador Ya está, su función no es hacerse bajo, su función es ayudar Un support de toda la vida Si jugáis a Overwatch y juegos similares, sabéis lo que es eh, Yumi es un support ¿Qué pasa? Da mucho asco, ¿por qué? Es un personaje que literalmente se vincula al, al AD Carry Y lo que hace es darle más vida, más regeneración De vida, más maná, más hostia, más daño Más todo, no hace nada y aún así, eh, funciona. El, el meme más tocho que hay con Yumi es te puedes sacar tres carreras y un master y estar tomándote un café y aún así seguir jugando a LoL. No tiene sentido. Eh... Espérate, espérate, espérate, que yo tengo que hablar un poco. A ver... Tengo un problema, Chevy, con, con esta gente, concreto con, con, con, con, con, con, con la gente que juega LoL, pero también con la gente de la generación de gaiska que es que ha explicado esto de los tres carriles como si fuese una cosa súper innovadora, y yo estaba No, pensando, no he dicho que sea innovadora, dicho he cómo funciona. Y yo estaba pensando en mi cerebro, ¿por qué no lo explicas como el fútbol? Delantero, central y defensa. Espera, espera. Es Espera. básicamente Le inventaron que Lo inventaron hace que años Espérate que lo respondo Lo inventaron hace 100 años pero La gente respondo. sabe de fútbol En general Yo no Yo pero... tampoco Efectivamente <risa> bueno, Ese es el problema Pero en fin eh, me, Bueno os, Yo sé os, cero de fútbol, dejo, este otro, día fútbol. otro día hablamos del Blood Bowl Y así ya acabamos Bueno sí. Yo es que sé, sé cero de fútbol Entonces no puedo compararlo Pero aún así eh, La movida Yumi la han hecho rework hace, hace poco Para que fuese un poco más débil Porque da mucho asco Yumi Da muchísimo asco En cuanto ves que el enemigo Se ha pillado Yumi sabes que se va a tomar un café y comerse la merienda mientras está jugando eh, pero a pesar del rework que lo han hecho, pues aparentemente sigue sin funcionar, y de hecho yo he probado por hacer el gilipollas a jugar Yumi yo solo contra dos funciona, no tiene sentido es un personaje que tendría que hacer cero daño y hace muchísimo eh, entonces esto es un poco la posición número uno todos la esperábamos, pero aún así eh, es, después del rework oye, a lo mejor podía bajar, resulta que no Era el número dos saco un jungla, que es precisamente el juego como hemos dicho, entre medias, eh, que aparece de la puta cara en tu cara, efectivamente, eh, y que encima tiene clones, por ende, a lo mejor te pones a dispararle y hasta que no interpretes, si eres novato, hasta que no interpretes que es su clon y no es el propio personaje, eh, te vas a haber gastado 40 habilidades y te vas a quedar eh, así tranquilamente, como sin habilidades, sin maná y sin nada, y va a venir el saco de verdad y te va a destrozar la vida, y además, ojo cuidado, el saco clon, cuando lo matas, te saca tres torretas que no es que hagan poco daño, precisamente. En el número 3, Timo, ese personaje que se hace invisible, que tiene veneno, que te ciega, te ralentiza y mete unas trallas en late game que no tiene sentido. Eh, ¿Alguien nos esperaba que Timo estuviese aquí? Sí, yo. ¿Por qué? Porque esperaba que estuviese en primera posición, no en tercera. En el número 4 Yasuo Solo hay dos tipos de jugadores de Yasuo Los que saben jugar Y los que saben flamear a, tu, a su propio equipo En el número 5 Yone Nadie entiende ese puto personaje Pero corre mucho y da mucho miedo Número 6 Maestro Yi A mí este me da bastante pena eh, A fin de cuentas es un jungla Que sirve mucho para, para la gente novata como yo Que cuando no sabes jugar ese rol Porque jungla es el rol más jodido de jugar De toda la partida eh, Por si no sabéis Porque tienes que estar ayudando En todas las líneas Y tiene unos patrones de rotación súper importantes y tal y ahí me da pena realmente Porque a pesar de que sea un personaje que sí Que es muy braindead y por eso lo ponen aquí Porque realmente no tienes que hacer casi nada Y haces mucho daño eh, Es un personaje bastante bueno para aprender a jugar Como tal, así que me da un poquito de pena que esté aquí Pero bueno, también entiendo por qué lo han puesto En el 7 Irelia, eh, personaje myth hace mucho daño en late Y casi cualquier Irelia que te encuentres Va a saber jugar y te va a destrozar Y va a acabar la partida con un 22-4-0 Número 8 Zed, eh, lo jugué hace relativamente poco A pesar de que lo pongan tan alto Relativamente, dentro de lo que cabe Hay 150 personajes, posición número 8 es bastante alto eh, a pesar de que lo pongan, con todos Básicamente eh, A pesar de que lo pongan tan alto Yo creo que si le tienes un poquito de counter O entiendes un poco cómo jugar el personaje Tampoco es tan jodido jugar contra él Sí que es verdad que molesta mucho Pero no molesta tanto como podrían molestar otros que están más abajo ¿Y vamos por él? El... 8 es el último que hemos dicho Puesto número 9. Fish. Eh, nunca he entendido muy bien este personaje. Solo sé que es un jungla que de repente coge su bastón y hace el, ¡Catapum! Te mata de una hostia. Nadie lo entiende. Y por último, en el número 10. Fiora barra, barra eh, Fiogalogant. Entonces, ¿por qué le tiene la gente odio? Porque es francesa siguiente eh, ¿Qué más ha quedado cerca del top? Lux, ¿por qué? Porque como lo juegues Smith y juegues bien Están jodidos el equipo enemigo Y porque en late game tienes ultimate cada 20 segundos eh, Yo juego Lux, a mí me encanta Lux Pero sí que es verdad que cuando tienes que jugar contra ella O sabes jugar o estás muy jodido Heimerdinger También otro support Hay, hay, hay muchos support Hay un aquí. personaje Que se llama Twitch Correcto Hay un personaje Que se llama Twitch Que de hecho yo lo estoy jugando Últimamente Porque Twitch es una de carry Pero que aparentemente Con support también Puede funcionar bastante bien Que es un personaje Que te inflige veneno Y toda la hostia Y tiene unas habilidades Muy rotas Y a la gente le da mucho asco Precisamente por eso Casi cualquier personaje Que tenga veneno A la gente le va a dar asco Porque te puede matar A pesar de que estés A 800 metros de distancia Bueno, háblanos De los de los que son más amados Correcto Que sí, no son los más amados Sino los menos los 5, odiados. Odiados. Eh, por favor Porque si no vamos a dormir aquí hasta Venga. las gallenas Venga, empezamos Ah, no, no, no, no, no. tú tiras No, amigo, ¿no, no, no vas no. a hacer el número 1 Los menos odiados, va No, vamos a ir, de, sí, pero del 5 para arriba Venga en el puesto número 5... Rakan, uno de los support más amados junto para jugarlo con Chaya, básicamente. O sea, son parejitas en el juego, entonces tienen cositas bonitas entre ellos. Plan, tienen más distancia de vaqueo y de habilidades y de cosas monas. Yo juego Rakan, yo he jugado bastantes veces Rakan. Eh, es un personaje que apenas tiene daño, pero como support cumple mucho su función. Y eso es algo que se aprecia bastante en supports. Puesto número 4... Galio. Eh, se suele jugar más top, también se puede jugar support. Hay mucho support aquí. Eh, y sin más, es bastante tanque, así que Tampoco, tampoco es un personaje que te moleste muchísimo Es bastante dodgeable y toda la hostia eh, Pero si lo sabes jugar hace bastante pupa En el número 3 Jinx, ¿por qué a la gente no le da asco Jinx? es decir, <risa> le han hecho rework hace pero poco Pero podrías haber dejado ahí le han, hecho, le, han hecho, le han hecho rework hace poco Jinx mete unas trallas que no tienen sentido O sea, es que no tienen sentido Bueno, tengo, tengo mi teoría de por qué a la gente no le da asco Jinx ¿Qué es? Porque como es la protagonista de Arcane, a la gente le tiene que caer bien Perfecto en el número 2... Rek'Sai, no conozco. Y por último, en el número 1, el menos odiado de los odiados... Sibir es... con cero votos. Es Sibir, decir, la gente, la gente ha votado los que, los que más odia, supongo que en un tier de 3, 2 y 1 puntos. Eh, Sibir tiene cero. Es el único campeón que tiene cero puntos. La he visto jugar algunas veces. Sé sí que será que la gente que juega a Sibir la juega bien. No es algo que se haga mucho en el competitivo. Eh, pero que no tiene ningún tipo de sentido. Quiero decir... WTF, es un campeón barato eso sí, así que cualquiera lo podría pillar Pero cero votos, el único que tiene cero votos Chacojonante. ¿qué te parece que llevemos 10 minutos hablando de un Excel? Uh, bien, bien, interesante yo me iba a comer el bocata de paté que tenía aquí preparado, dejó la mesa, pero <risa> no, está bien, a ver a ver que, que a estas alturas y tras tantos años haya encuestas así y que siga moviendo a tantísima gente este juego eh, yo que recuerdo sobre todo los inicios, me parece una maravilla lo que pasa que al final, no es como empiezas sino que al final esta, este mundillo es, es una maratón, ¿no? Y, y es una pasada, y que la serie de Arkane es una maravilla Eso hay de que... hecho, sí, Arkane instado a mucha gente a empezar a jugar a LoL, Mal Idea, pero eh, como tal, como tal, la gracia está en que el LOL sigue, sigue estando muy vivo, que es algo bastante sorprendente porque Overwatch, para poder seguir vivo, ha tenido que sacar un Overwatch 2 y aún así no lo ha conseguido. Es un 1.5, efectivamente, vos, sí. Me... De hecho, es un 1.01. Si, si me apuras, pero a, a, sí, exacto, sobre lo mismo han metido más cositas, pero que en sí. realidad, en, en fin, no sé si es, algo es decir, muy raro. Sigue siendo Overwatch, esa es la gracia, pero, sí. pero el LOL. La gracia está en que, a pesar de que sí meten campeones nuevos y, y hacen reworks y cosas, a no solo han hecho rework hace poco porque estaba muy roto, eh, sigue siendo el LoL. Es que no deja de ser el LoL, que sí, que ha recibido mil actualizaciones y todo lo que tú quieras, pero es que sigue siendo el LoL realmente. Y no han sacado un LoL 2. Y el LoL sigue estando vivo. ¿Sabes qué van a sacar ahora que habláis del LoL y de juegos así? ...que siguen triunfando, van a sacar el Counter Strike 2, que se filtró hace poquito y se ha confirmado que es verdad, y que probablemente sería un Counter Strike Global Offensive 2, no sé si pondrán el 2, pero que será como una actualización super bestia a nivel gráfico y todo, del que ya tenemos todos eh, con Steam eh, en casa. O sea, a, mí mientras me me... a mí mientras me, mas... me mantengan el hecho de que el Counter Strike lo puedo tirar una patata, yo contento. Si sí, sí, lo tira. siguen haciendo así, sí Porque la gracia está en Que si ahora me sacan un 2 Pero ahora necesito recursos para tirarlo Estoy un poco más jodido Pero es que el Counter Strike Lo tiene una patata O sea, te coges un PC tope de gama Y un PC tope de gama correr Counter Strike A 650 FPS O sea, que lo puedes correr A, que lo puedes correr a 30 frames En cualquier cosa es que es una maravilla tener estos juegos y que cualquier PC Average lo pueda mover. Y este counter parece que viene eso: que se va a hacer sobre el que ya tenemos, sí. o el que ya tendréis o podéis bajar. Que además no cuesta, Creo que, no está, que está gratis. Yo creo que El, no, el Global no. Offensive es gratuito. Sí, y que es probable que la actualización también lo sea. Así que guay. Muy bien, tiene estaría, muy buena pinta. Estaría muy bonito. En cuanto, en cuanto sepamos más de esto, lo, lo traemos, porque yo soy bastante fan de los FPS y, y del Counter específicamente, que de hecho es el juego al que más horas le tengo metidas en Steam. Eh, así que en cuanto sepamos algo, lo traemos. Pero eso, a mí que me mantenga, por favor, que lo pueda tirar una patata, por favor, por favor. Que a mí mi torre, y es una torre de gama media, sí, media. Eh, si le quito porque lo tengo lo tengo limitado ahora pero si le quito la limitación me lo tira a 250 frames y se la suda completamente así que por favor por favor que lo siga tirando una patata estaría bastante bonito porque además es, es counter no es una novela visual es counter así que por plisis Valve haz bien tu trabajo Y pasamos a hablar de NVIDIA porque esto no es Gaming Room si no se habla de gráficas. Eh, NVIDIA ha admitido un error de drivers que provoca un alto consumo de CPU al salir de un juego. No me miréis mal. Un alto consumo de CPU es un 15% en un paquete que no está haciendo nada. O sea, quiero decir... Eh, yo quiero hacer una contextualización. Adelante, contextualiza Aprovecho para... <risa> porque veo por dónde va el programa. Venga. Eh... Eh, a los que eh, inicien a escuchar Gaming Room hoy, que Ajá. sepan que estamos en, en pleno periodo valle. Es decir... Ha habido noticias en enero, ha habido noticias en junio y ahora estamos entre medias. Efectivamente. No hay una puta noticia, por eso estamos hablando de drivers. Gracias, Efectivamente. De nada. No, no, no voy a destrozarle la casa todos los días a Gaiska, pero es que es verdad. En no enero hubo Gotis, en junio hay presentaciones, en mayo a lo mejor se filtra algo más, pero es que ahora mismo estamos en... Ahora, os, os voy a citar textualmente porque esto es muy... Gratis gracioso, antes eh, he pillado una noticia, que de hecho la he descartado directamente, eh, que se lo he dicho a Íñigo, que era un, supuestamente, quien dice ser no sé qué de no sé cuántos ha confirmado que tal. En el momento en el que hay dos suposiciones en un titular, no se habla de ello, gente. No, no, no. no, no. no se habla Además, de desde hace muchos años en Euskia Digital tenemos una norma, que es que de rumores no se habla, porque los rumores son... Pajas en el aire Entonces, supposedly, supposedly no sé qué no sé cuántos Pero bueno pues efectivamente, La movida eh, Los drivers eh, de media Hemos estado Para terminar este KitKat, eh, KitKat interno Hemos estado A punto Pero a punto A esto De hablar De que Ibai No puede adelgazar No, eso lo ha dicho Íñigo Eso, eso lo ha no, dicho no, Íñigo pero, pero te lo cuento, Xavi Te lo cuento Sí, eh, venga, cuéntaselo ha dicho, ha dicho Íñigo No vamos a hablar de esto Y va a acabar él hablando de no, eso no, Lo cual pero, tiene gracia No, no, pero A ver yo pensaba que vais a hablar de la jirafa de, de Last of Us. Yo ya te digo que venía con esas expectativas bastante altas. Sí, sí, sí la Por jirafa, me refiero. ¡Hostia! ¡Ay, me ha pillado! Me ha pillado. No, no, y vamos a hablar... O sea, yo venía barruntando en mi cabeza. Como Gaiska me saque este tema, llamo a mi amiga nutricionista y hacemos un bloque de 15 minutos de por qué y ha fracasado en su en su adelgazamiento. No me digas eso, que lo metemos en el siguiente programa. No me lo, no no, me lo, no, no me lo digas. ¡No de huevos! ¡No! No me lo digas, no me lo digas porque lo hacemos. No es me lo digas. Para que los castiguéis por veros, o sea, deberíais eh, premiarles con cosas, un código de vez en cuando. <risa> <risa> es que si Ibai no, de, no adelgaza, yo creo que. Yo me he levantado esta mañana preocupado por el tema, o sea, estaba diciendo, Oye, tengo que trabajar, pero primero voy a leer cómo está el tema del adelgazamiento de Ibai que, eh, no, que, no y, tiene, que no tiene sentido, que no tiene sentido. Lo de la jirafa lo tenés que comentar, ya que. Coméntalo tú, Coméntalo tú. la tú. Vale, ¿sabéis que ha terminado la primera temporada de, de Last of Us? Que sí, no me la he terminado de sí, ver, pero sí. sí no, no, no es spoiler porque la jirafa sale en el juego es decir, cuando sale en el juego y es un momento tan eh, box populi, sabéis que hay un momento del juego en el que hay un, como una especie de balcón donde se ven unas, unos animales porque supuestamente 20 años después los animales que quedaron en el zoo, que se pudieron liberar por lo que fuese, al no ser o no poder estar infectados, han bueno, han procreado, ¿no? y hay como manadas pues de jirafas, de cebras, de lo que corresponda y en un momento dado hay una jirafa que aparece en el juego y que tanto Eric como Joel pues se eh, pueden alimentar y tal, eso en el videojuego, en serie, esa parte también ha sido emulada no diré contexto, ni cuándo, ni cómo ni qué pasa en, en los capítulos, no es spoiler, pasa en el videojuego, insisto ¿y qué pasa? que la gente que se aburre en casa, que tiene mucho tiempo libre y que es anti de of Us, pero porque no sé por qué, es decir, tenemos que decir algo malo y punto, eh, pues en masa criticando el mal CGI de la jirafa, que mal CGI que mal hecha está, cuando resulta, amigos y amigas eh, bonicos y bonicas, que la jirafa era real era una real era una jirafa de verdad, que se llamaba además Nabo y que eh, mide como 5 metros o poco le faltará Es decir, que lo único real de esa escena, porque el resto sí que es CGI, porque obviamente no puedes encontrar una ciudad destruida eh, El resto sí, pero la jirafa era real y le estaban dando de comer de verdad eso no digas eso que ahora van a venir los haters a decir ¿Cómo que no se puede encontrar una ciudad destruida? destruís una ciudad! <risa> grabáis ahí! No, no, no, yo iba a decir que hay muchas ciudades destruidas en el mundo Otra cosa es que y... tengas los huevos de llevarte una jirafa allí. No, otra cosa, otra cosa es que tengas los huevos de grabar en Chernóbil, o sea, quiero decir. El problema es la logística de mover una jirafa, por lo tanto, lo que hicieron es hacer alrededor de la jirafa, pues, un, un, un escenario donde tú podías modificar. El tema es que la jirafa era de verdad y se había pasado un mes, poca broma, un mes yendo cada día o cada dos días a darle de comer para que el animalico se acostumbrase y luego la escena saliese... Totalmente natural, es decir, que ellos ya conocían, o sea, de hecho ya eran amigos, o sea, se saludaban por el nombre. Hombre, nada, ¿cómo va? Hombre, tal, Pedro Pascal. Y resulta que esas críticas del CGI, pues el animalico es real. Es Es que los haters ya no saben. vale, la gente que ha dicho que buen O sea, qué mal CGI. ¿Qué están diciendo ahora? Yo creo que se han ido a dormir llorando. Normal, o sea, normal, sabe. no me extraña. No me extraña, yo también lo haría. Es que la, la, la gente que hatea sin tener ni idea, de verdad, qué bonito. No es esa, te preocupes, ese... a nosotros con Gaming Room también nos ha pasado. Claro, pero, pero yo creo que la gente está tan acostumbrada a ver CGI y plásticosos y tanto tanto efecto que cuando ven algo de verdad se creen que, es, que está mal hecho. Efectivamente, sí, sí, sí, completamente, completamente. Es, es, es impresionante. En fin, eh, los videojuegos son demasiado realistas ya, definitivamente. No, no, a mí me ha matado la frase de la logística de mover una jirafa claro. Pero es verdad Hoy, en Gaming Room, la logística de mover una jirafa Ya está, ya está, apúntalo, tweet, nuevo tweet, gente Y, y la foto nuestra, sí y la... <risa> <risa> luego, luego nos sacamos esa foto, no te preocupes, luego no la sacamos En fin, eh, para... estamos hablando de los drivers de NVIDIA, pero no sé <risa> quiero decir. Volvamos, volvamos a... La movida, eh, un eh, fallo en los drivers de NVIDIA, que es que ya no puedo seguir con esto, pero bueno, eh, que ha provocado un alto consumo de, de la CPU al salir de un juego. Eh, el error se corrigió el, el mismo día, que, que la gente se ha cuenta de que había salido, el propio 7 de marzo, el paso 7 de marzo, y había afectado a la versión 531.18 de los drivers GeForce Game Ready. Si estáis trabajando con las... Que, ¿Qué versión? Espera que me lo apunto. La 531.18. La 531.18. Perfecto. ¡Ja, <risa> <risa> No, que lo, lo puedes mirar, no te preocupes eh, Pero ha, ha afectado a Los Game Ready, entonces si usáis los Estudios, ni rayarse porque no os ha afectado eh, Que de hecho estos drivers se lanzaron Para mejorar el rendimiento del Atomic Heart Y de eh, la beta del The Finals Que vamos a hablar después de ello, que me parece Muy bien porque yo teniendo en cuenta que probé el Atomic Heart Sí, ve, se veía precioso, mi gráfica al 99,5% eh, No quiero matar mi gráfica eh, La conclusión El error este en cuestión Consistía en que salías de, de algún Juego, del juego que habieses abierto y que el NVIDIA Container, en un proceso llamado NVIDIA Container, en segundo plano, es decir, habiendo cerrado el juego ya, se estaba tragando el 15% de tu CPU. Y claro, eso, si tienes un i9 de tercera, pues a lo mejor te da igual, ¿sabes? Pero si tienes un eh, Core 2 Duo... Pues a lo mejor te duele un poco, si tienes un i5 de sexta pues a lo mejor te duele un poco, eh, quiero decir, es un 15% de la CPU y teniendo en cuenta que últimamente en Windows sobre todo y tal eh, los usos de CPU no son nada estables, que te puedes saltar de un 7 a un 68, pues a lo mejor tener un 15 constantemente te molesta un poquito para muchas cosas. Eh, pero bueno, no rayarse porque ese mismo día se arregló, salió la nueva versión, así que si seguís teniendo problemas con esto, id a, a la página de NVIDIA y chequead porque tendréis posiblemente una nueva versión de drivers para, para poder descargarla. Eh, y ya está, así que los drivers de NVIDIA han tenido problemas, pero no os subrayéis porque eh, los de AMD siempre han ido mal y nadie se ha quejado, así que aquí estamos. duras declaraciones las que acaba de ver. Yo buen hater, aquí, no, yo soy un buen hater de radio. No te lo voy a negar, los drivers de radio ahora están mejor, pero hasta hace nada eh, tú descargabas los nuevos drivers y si te fallaban, de repente veías como pan, tu pantalla se estaba rompiendo a cachos y lo único que podías era reiniciar el ordenador y rezar para que antes de que los drivers entrasen en escena pudieses desinstalarlos o actualizarlos. Era lo único que podías hacer, o sea, no tiene sentido. Eh, pero bueno, vamos a hablar ahora del Paradox Presents, que no se llama así, creo, el evento Pero me da igual, le vamos a llamar así ¿Por qué? Porque podemos y porque Íñigo está aquí y es un fanboy de Nintendo ¿Eh? eh sí ¿Eh? Eh, La gracia, Paradox Presents eh, no, la, Iba a hablar yo de esto Ah, ¡Es verdad! Si sí. sí, está en azul. Yo me estoy yendo ya por los ramas. Dale, es, es una maravilla porque no sé de qué va esto. Parece ser La que presentación hay... de Paradox, ¿qué más necesitas saber? <ríe> Parece ser que hay un nuevo juego de Paradox Interactive que se llama Life by You, que es básicamente un simulador tipo los Sims, con el título lo que dejan bastante claro tú tu propia vida eh, se presenta eh, se presenta en este evento de Paradox Interactive que ha comentado Gaiska además de otras noticias como la eh, versión de la segunda versión del Cities Skylines del que vamos a hablar eh, un poquito después vamos mientras comentamos esto a ver el eh, trailer del, del juego que es eh, lo que estáis viendo eh, en pantalla, que uh -huh. la verdad. Mm, sí, es, no, nos es mucho, no nos han dado es, mucho porque no nos, da, no nos han dado gameplay, nos han dado. Nah, pero, no, eh, bueno, no tienes, tienes ahí tres segundos de gameplay y es lo suficiente para saber que esto es los Sims. No, no, no, sabíamos no, que eran no los Sims solo con quien nos dicen el título, pero aún así. Y obviamente, eh, pues esto. Es un no teaser, es, es cortito. Y esto no es una coincidencia. Que eh, no, el desarrollo Lo lidera <risa> Rod Humble que Es un veterano de la industria conocido por ser El productor ejecutivo de varios juegos de los Sims Y el director ejecutivo De esa maravilla que pasó sin pena De gloria por los anales de internet Llamado Second Life eh, Con este juego pretenden aparentemente Plantar cara a los Sims 5 Que ya está eh, en marcha y, y bueno, medio presentado Hace unos meses bajo el proyecto el nombre Proyecto René. Que de hecho lo comentamos en, en Gaming Room. Efectivamente. Por su parte, Cities Skylines 2 va a llegar en 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Y PC la gente se ya ha se ha quejado mostrado, de que no esté en la generación anterior. Ya se ha mostrado un primer tráiler que no sé si es esto que tengo. No. No, eh, lo vamos eh, a personalmente no, minutos. Eh, no. <risa> Creo que no. No, no, no, esto pasa por improvisar. Eh, bueno, ya se mostró un primer tráiler que no tiene imágenes de gameplay uh -huh. y eh, en este caso con los está detrás del desarrollo que fueron los que lanzaron la primera entrega del título en PC en 2015. 2015. 2015. 2015, 2015. 2015. No, pero 2015, o sea, 8 años. Eh, me he quedado bloqueado con la referencia de 2015 Porque creo que nadie la va a entender Da igual, nosotros la entendemos eh, y posteriormente Producción, a que tú la entiendes sí sí pero, pero es que él también ha visto El, el meme en cuestión Y yo no, eh, pero aún así Pues igual lo tengo que buscar para que lo veas eh, Y bueno, que después de esto Después de 2015 también ha habido Versiones para diferentes eh, Consolas uh -huh. También se han presentado las fichas oficiales Del juego en la Playstation Store, en Microsoft y en Steam, y ya podéis añadirlo a vuestras listas de deseados no sé por qué estoy cogiendo el tono del meme Porque de es viernes y en este título pues en, eh, se han eh, centrado digamos en el realismo del entorno, quiero poner el tráiler, Íñigo quiere poner el tráiler, mientras quiero tanto trailer. Xavi, has jugado tú a Cities Skylines, tienes intención de jugar al 2 a ver, yo lo que quería decir Sí que tengo intención de jugar al 2, son juegazos y siempre me llaman la atención. Además, eh, Paradox me parece ¿no? chulo. Veo el tráiler, así que voy a, voy a disfrutarlo. No sé, oye, ¿no? ¿O no, sí, no, no, ¿o? no, esto no, ¿no? Para no tenemos, no es, esto ah, es vale. para que tú hables No para que encima. Para mí, Paradox, eh, lo que me ha sorprendido es que eh, últimamente hay como una sección en todos los podcasts de videojuegos es de quién va a comprar a quién. Y Paradox <ríe> está en mercado, señores. Entonces, creo que es una sección ya recurrente para... Espacio, videojuegos o lo que queráis, y es siempre hay eh, rumorología. Paradox estuvo encima de la mesa y el rumor era que lo iba a comprar o que estaba en ello eh, Microsoft o vete a saber quién. O sea, Microsoft y, y Sony está siempre por ahí y Tencent también está por ahí. Uh -huh. eh, no sé, en fin, Paradox es una super, eh, es una super compañía, lo que normalmente es bastante centrada en simuladores. ¿no? Uh -huh. Esos Europa Universalis y, y demás Que para mí son una maravilla Pero muy complejos de jugar Normalmente son juegos que requieren de un tiempo de adaptación ¿no? Como ya hemos mencionado, de hecho, por cierto Ahora que estáis viendo el tráiler eh, Bueno, el teaser, lo que sea Se han centrado mucho en el realismo del entorno O sea, es, es, es su principal intención Que el juego se vea bonito Entonces, ¿cuándo se va a tragar esto luego vuestro PC? No tengo ni idea Pero poco lo dudo O sea, poco lo dudo Yo no he jugado al Cities of Skyline, Si no me equivoco, lo tengo en Epic Porque lo regalaron en algún momento, creo eh, pero pero no sé me, me está gustando el asunto eh, y como mente de ingeniero que tengo que tener ahora <risa> no mentira eh, pero sí que sí que estaría bastante guay bastante guay probar esta captura sí que es la que he visto yo antes eh, nunca he, me he parado mucho a, a, a ver este juego porque soy más de frenetismo y esto tiene más pinta de construir tu propia ciudad pero pero coño puede estar bastante guapo la verdad puede estar bastante guapo y por probable y por tener un poquito también eh, conciencia de entorno eh, Pero sí que es verdad que estamos esperando bastante al, al Gameplay Y uh -huh. no sé si era el, el Life by You o el Cities Skyline 2 Pero uno de los dos creo que es el Life by You Se nos va a presentar más, por cierto, que es algo que se me han pasado poner El 20 de abril creo que es eh, Se nos va a hacer un evento complicado Creo que es el live en este caso. ¿Pero hay hueco para otros Sims? Es que estoy muy saturado de Eso lo que te iba a decir yo. asco, cariño, dicho. Pero al Sims llegó un momento que dije ya no más. mírate el de móvil. Ostras, pero es que es lo mismo, pero en el móvil. O sea que está bien, ¿eh? Pero ha llegado un momento en el cual, me acuerdo cuando hubo un anuncio la de electrónicas que decía, no, no haremos más DLCs. Y dije, es la mentira más gorda. ¿Y que han dicho jamás? SA, SA. No esperes milagros, SA. Seguro que está por ahí ese link, ¿eh? No haré prometemos que con el próximo no, más DLCs. No, no más DLCs, no, vamos, tardaron cero Pero bueno, eh, es un juego muy chulo, sí. Sims es una maravilla, sí. Lo que pasa que, que hay 3.000 millones de opciones y al final... Hay otros juegos que, como tú dices que, que, Acción, eh, disfrute sí, Novedades, gráficos A ver, otros. también depende para quien sea Quiero decir Hay sí. gente que es súper feliz construyendo su familia en los Sims Eso, por ejemplo, para mí no es que, es. Es. es que, el, eh, de hecho, los Sims Ha, ha sido un juego que calcar hecho, es gratis, de hecho, los Sims 4 no, Efectivamente El es. juego, no los DLCs <risa> eh, Es que es que por ahí va un poco como mi Destiny 2, ¿eh? es gratis, sí, claro Pero luego si quieres jugar con el, el... el DLC que han sacado nuevo son 70 pavos sí sí sí sí De por, nada Por ahí va un poco mi análisis porque yo creo que los Sims ha tenido un gran hueco durante muchos años de hecho Maxis fue una compañía multimillonaria gracias a los Sims y eh, yo creo que hay un nicho para, para esto el problema es el de casi siempre con EA que es que EA en los últimos años lo ha contaminado todo y han tenido franquicias mmm, estupendas y grandiosas y las han llevado a la podredumbre básicamente con sí. sus políticas de, de leces, de anuncios, etcétera, etcétera eh, entonces, ¿hay hueco para otro Sims? Pues probablemente sin las políticas de EA No habría hueco para otro Sims Porque la, el mercado se comería todos los Sims Pero habrá gente que estará hasta la pepitilla De tener pe que pagar hasta por un vestidito En los putos Sims Y dirá, pues voy a darle un try al Life by You A sí. ver si me da un poco de lo que yo quiero Sin tener que estar pagando todo el rato También es verdad Que parece ver que qué estoy opciones, aquí en el casino. A ver qué acciones online tiene también. Es un poquito Si, claro. si lo expanden un poquito y le hacen un cooperativo, o que puedas hacer un server con amigos, cada uno de su casa, yendo a trabajar, y, y que aparece la cigüeña por una ventana y trae un bebé, me parece fantástico, <risa> que es muy de no, sería, sería la bomba, sí que es verdad. Pues sí. Pero sí, es, es por eso yo creo. A fin de cuentas, la gente con los Sims siempre hace un poco lo mismo, yo creo, que es la movida de él. Es, es como el Minecraft. Empiezo un nuevo mundo con mis amigos en verano, eh, nos construimos nuestra casa toda la hostia, tenemos la armadura de Netherite. Y luego, de repente, al de un mes, desaparecemos todos, no se conecta nadie y ese servidor se queda muerto. Eh, pues es más yo creo que es más o menos lo mismo, porque a mí me ha pasado ya con dos, que he tenido dos servidores con amigos y ha acabado pasando eso. Yo creo que es lo mismo, la gente empieza un mundo de los Sims todo súper ilusionado, toda la hostia, tengo 40 personajes, mis vecinos están haciendo fiestas, y de repente, al de una semana y media, eh, te olvidas de ello y se queda ahí medio muerto y tu personaje de los Sims se queda como el pou cuando lo dejabas abandonado durante dos años y medio. Eh, entonces, a lo mejor si sí, sí tiene ese punto cooperativo tal Que yo creo que acabará pasándole lo mismo Pero a lo mejor aguanta más No lo sé, honestamente Sería cuestión de darle un try Ojito el... con, con Electronic Arts, ¿eh? porque últimamente es, es que se que es mucho cambios... EA, ¿eh? Ea sí. es mucho EA. EA últimamente es... está yendo por pasta y más pasta. Sí, y ahora se han quitado de encima el nombre FIFA, ¿de acuerdo? O sea que mm. esto también es otra cosa muy interesante dentro del ecosistema Electronic Arts. Con... Y quitándose de encima el nombre FIFA, la gente de FIFA, los que venden el nombre, digamos, para, para poder nombrar a tu juego de, de fútbol eh, FIFA, y han dicho que FIFA va a seguir. Han, han anunciado que FIFA va a seguir. O sea, que Electronic Arts le cambia el nombre. A, además, es un nombre largo que ni me acuerdo. O sea, es algo muy prosaico. El juego de la pelota o algo así era. Eh, no se llama así broma. Pero que no <risas> recuerdo el nombre de verdad, no me acuerdo. Y, y, el, y FIFA, eh, si ha dicho la propia gente de, de, de dueña de la marca que al final se desvincula de Electronic Arts que van a seguir, ¿va a haber alguien ahí? Pero espero que no sea Konami. Eso es lo el deseo que tengo es que no sea Konami. <risa> pero ¿quién más podría estar ahí, no? Eh, Solo hey, Take o otros. No sé. Electronic Arts va a pasar por un periodo de ver qué ocurre con una de sus primeras. Si, sí. si sueltan ahora FIFA. Si sueltan puede, ahora FIFA, FIFA puede renacer muy fuerte. Porque desde sí. 2018 estamos viendo el mismo juego, pero ahora, oh Dios mío, tenemos físicas de pelo. Sí, eso sí, es verdad sí, sí. El nuevo juego va a ser EA Sports Football Club Porque tienen que ponerle su nombre Porque Correcto. si no, no es EA Pero No, cabe, no es, es una EA Es caja normal de videojuego EA Sports Football Club, el juego de la pelota me gusta más <risa> <risa> no, sí. Además, es que EA se nutre de eso o sea, EA se nutre de clonar el mismo juego Añadiéndole eh, eh, físicas de pelo y de venderte 4.000 paquetes eh, de pago y hacerse rico con eso. Pero es que últimamente, cada vez nos estamos dando más cuenta de que ni siquiera... No está buscando innovación, no está buscando nada. Lo que está buscando es dinero. Eh, entonces, como en su momento tenían esto, que era el FIFA, porque... ¿Qué vas a hacer? ¿Comprarte el PES? Sí, venga. Eh, como tenían el asunto de, del FIFA lo tenían hasta arriba, pues no. era lo que había porque si te gustaba el video, un videojuego de fútbol tenía que ser el FIFA, entonces te comprabas sí. el FIFA eh, pero, pero pero yo creo que, que efectivamente aquí el de todo esto que estáis hablando el único que va a ganar va a ser eh, FIFA correcto de, eh, la federación de fútbol es decir, porque no creo que vayan hacia Konami Konami está con su eFootball Pro que es el antiguo Pro Evolution Soccer el Pro, eh, bueno remanente lo que queda de aquello lo que queda de aquello y hombre no, no vas a una empresa que está prácticamente zombie con su producto de fútbol a darle tu marca o sea eso no tiene sentido eh, va a perder por lo menos no por lo menos no dársela a cobrársela y fija es que son... Son 150 millones, si no entiendo mal, de al año Para, para tener el nombre FIFA suscrito o vinculado sí. a tu juego 150 Entonces, millones La cantidad sí. de pasta que tienes que facturar para poder cubrir eso Y aún así tener ganancias es muy vasto Sí, sí, sí, sí, sí. Exacto y bueno, eh, supongo que FIFA irá a alguna... lo que no sé es si a quién en concreto, pero a, a, a, a darles el favor, digamos, el favor de, de cobrarles 150 millones de euros, no va a ir a Konami eh... Sería gracioso que la propia FIFA buscase algo así, estudio independiente de no sé qué, le das el FIFA y que de repente el FIFA... hay dos opciones, o que salga de la bomba porque los estudios independientes se la juegan con las cosas o, aunque bueno, no creo que un estudio independiente vaya a pagar 150 no. millones de pagos. Está fíjate? sonando al Soft, española. <risa> <risa> al Soft. O Dynamic Multimedia. Eh, famosa al Soft, me parece... <risa> <risa> no, o la o igual no, ¿eh? pero que hacía unas aventuras gráficas brutales y recomendadísimas. No, me, no, no, me niego a que exista ese estudio. No, de coña, no. Existe, buscarlo Google. No, mejor. <risa> <risa> <risa> <risa> existe. Existen. ¿Sí? <risa> yo le estoy googleando para ver qué logo tenía, porque de eso no me acuerdo, hace muchos años. Es una alcachofa, ¿no? ah, spoiler. Yo, yo alcachofa creo que, son y aún existen. Yo Hostia. creo que hasta ya tenía que hacer piroestudios o alguna... Hostia, de esta, es creado claro. en el 95. Sí, señor. Dios. Hostia, me ha matado, me ha matado muy fuerte Pues, pues con esto quiero decir que Letonic Arts eh, Con las IPs que tiene en la mano y demás eh, Tiene que empezar a espabilar porque Sims, yo creo que está un poquito desgastado con el tiempo Ya no vende mm. lo que vendía a Aún así veremos por dónde va Y, y FIFA de Pero por algo lo han hecho gratuito, que... vaya Lo han hecho gratuito porque no vende lo que vendía, básicamente Exacto, y no sé Que como no se espabilen, tienen este Jedi Survivor Que parece que lo va a petar pero el resto de IPs, eh, por ejemplo, eh, yo qué sé, el, el shooter que ellos tienen con DICE y tanto el tanto el de Star Wars como el de Guerra Moderna, ah, no, sí. no han vendido y no han triunfado. Así que eran, eran IPs que estaban condenadas a triunfar y no han triunfado, no les está uh -huh. generando beneficio. Sí, sí, y, y, bueno, yo... Conclusión, eh, de parte de Presa Especializada de Videojuegos con sus 25 escuchas por programa, EA, ponte las pilas. Gracias. Bueno, que mucho, mucho hemos dicho de, de 25 cosas por programa, pero eso nosotros, porque Xavi es un hombre famoso. Efectivamente. Un hombre famoso en mi barrio, cuando voy a, cuando voy a la cafetería me dice la del café. ¿Quieres café con leche y cruzan Y digo, mira, solo te ha hecho falta 5 meses para saber cada día. Está bien. De hecho, me a hace sentir orgulloso. Un saludo a la cafetería, a la que va, a la que va Xavi. Sí, efectivamente. Eh, hay que cuidar a la gente que que te da de comer todos los días <risa> no no eh, poca broma pero yo ahora que cambio de oficina era la de ya no tengo el bar de referencia y estoy en una zona hostil y nadie me da desayuno Ah, por que has seguro. cambiado de sitio de trabajo sí sí sí sí ahora estoy en la gran vía de bilbao toma toma caché para que lo juegues venga bueno vamos a hablar de otras eh, cuestiones en concreto Vamos a hablar de un bombazo Que cogió Bandai Namco y dijo Bueno, pues estamos aquí en nuestro Dragon Ball Games Battle Hour 2023, que no podían llamarle Más largo a un evento con ¿Tú, has visto, un ¿tú, has visto, Mario, ¿Tú has visto el título dijo, del juego? ¿Tú has visto el título del juego? Sí, pues ya está sí Pues estaban ahí con sus cosas, con su mundial Con sus historias, y de repente El presentador dijo, y ahora Un trailer, y boom Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi una nueva entrega Después de 10 años de que salió La anterior Aún esto no tiene fecha de lanzamiento eh, Bueno, se dijo que estaba En una fase temprana de desarrollo Por lo tanto, lo que se vio, pues un poco eh, Para nada, cuatro cositas Pero el nombre Y el, la nueva versión digamos la nueva entrega Se ha confirmado eh, Tendréis nuevo, nuevo... No, o jueguito que... de batalla. Sí, nuevo juego que no soy capaz de pronunciar. Eh... Así la... por contextualizar. Vamos un momentito, vamos a eh, recordar que vamos a saludar a Salvador29 porque es la persona que me ha dicho: o pones esta noticia en el guión o te rajo la vida. <risa> Bien. La... ¿Qué es eso de rajar la vida? Me lo tenéis que explicar gráficamente. O sea... A ver, he dicho rajar la vida por no decir otra cosa. Ah, vale, vale. <risa> ya está, contextualizado. Por favor, Gaisca, demuéstranos qué es rajar la vida. No, <risa> te doy un lápiz. Procede. ¿Qué quieres? ¿Que me marque un John Wick? ¿Que marque un John Wick? ¿Mato a una persona con un lápiz? No, eh, pues entonces dame el lápiz, no, no, no, dámelo, dámelo, dámelo Os tío. quería preguntar de, de, de Bola de Dragón no, no sé cómo lo llamáis vosotros, Dragon Ball Dragón drag... y bola, dragó dragón y bola Así en <ríe> nuestros idiomas Pues, eh, ¿cuál es de, lo, de los juegos de que Muchos que han salido? Que, que Hay dos o tres que para mí son mis favoritos El Fighter Z me parece que gráficamente Es el más bonito y probablemente El que el que mejor hecho está en cuanto a, al impacto que, que tuvo, Tenkachi también uh -huh. Pero luego Xenoverse y tal es que yo yo sigo pensando que falta un sandbox, ¿no? De Dragon Ball con. ¿Un con sandbox? Con RPG, con exploración. Un ah! NAC, ¿no? un, vale, un, un, un, un planeta, planeta nada Un Pokémon para... de Dragon Ball. No sé, crear tu personaje, hacer cosas chulas, pero es que no acaban. Eh, y además, eh, con este tema de, de, de, de el FighterZ sí que lo consiguió, pero que siempre me daba la sensación, ha salido el Breakers este, que no sé exactamente lo que es porque no me he atrevido a jugarlo, uh -huh. eh, que gráficamente siempre está un poco como un paso por detrás de, de la generación, estos juegos así más abiertos. Así que Tenkachi, es muy buena noticia que... que Z tuviese éxito también, uh -huh. y seguramente tengamos algún Xenoverse más por ahí, porque para mí fue el que más triunfó, porque es el más cercano no a poder explorar, conseguir bolas de dragón… ¿Pero tú quieres un mundo abierto de Dragon Ball? A mí me gustaría. De hecho, tenemos Kakarot, pero Kakarot, lo de mundo abierto… ¡Ostras! Eh, hay mundos abiertos y después está Kakarot, es eh, un poco así. Pero bueno, en fin, que es una buena noticia, pero vosotros ¿cuál elegís dentro de ese pack de juegos? para. Uno, pues yo me llevo bastante bastante poco con los juegos de Dragon Ball como tal, pero el Fighter Z sí que es verdad que lo, lo probé en su momento, eh, lo jugué con unos amigos, también es verdad que yo creo que su éxito fue un poco muy efímero, o sea, la gente que realmente le gustaba la, la saga de Dragon Ball y le gustaban los juegos de peleas, sí que es verdad que se quedó, pero como tal eh, yo le vi un éxito general de dos semanas, a aprox. Eh, a partir de ahí fue eh, Café para los cafeteros. A los que les gustaba Dragon Ball los siguieron jugando. Y el resto dijeron: Venga, va, hasta mañana. Muchas gracias. Siguiente juego. Eh, yo lo probé y me gustó. Pasa que también es verdad que a lo mejor tienes que tener. Es un poco. A mí lo que me molesta un poco de los juegos de peleas. En ese sentido, eh, que están centrados en un asunto. Al igual que el, el Naruto Battle Storm 4. Su puta madre. Eh, a mí lo que me molesta de ese asunto es que sí que es verdad que tienes que tener un poco de lore del asunto. Porque si no conoces cómo funciona la historia y cómo funcionan las cosas... No te puedes imaginar muy bien qué es lo que hace cada personaje. Entonces, así como tú en el Tekken, eh, el, como el Tekken o, o, o el Mortal Kombat, o me da igual, lo que sea, eh, tú, te, tú te informas sobre cómo van los personajes y ya está. Eh, a una persona, por ejemplo, que haya visto Naruto, que se haya visto Sipuden y que se haya visto Boruto y que se haya visto todo, va si llegar no, a llegar al juego. te coges a Eddie, le das a los botones y matas a Esa es la gracia. Va, va a pillar un personaje, va a ver que está un ataque que hace en el anime y se va a volver loco, en plan, ¡buah! ¡impresionante esto! Y vas a ver instantáneamente cómo jugar al juego pero yo que me he visto naruto y no me he visto nada, no voy a tener ni idea entonces eh, es lo mismo que me pasa con el dragon ball por eso entonces los, los juegos de peleas genéricos a mí me gustan mucho a pesar de que no los entiendo porque no se me da bien jugarlos pero me, me gusta mucho el, el concepto eh, pero lo, los juegos de peleas que están limitados a un eh, lore en específico sí que es verdad que una persona a pesar de que no sea jugador habitual o sea la primera vez que lo juega o tal si se ha visto la serie o lo que sea o el anime o lo que toque en cuestión eh, vas a ver mucho más Y va a tener mucho más contexto De cómo funciona el juego Para mí no significa tanto Pero para la gente A la que le gusta Dragon Ball Y la gente que entiende Los juegos de Dragon Ball Venir a decir Dragon Ball Budokai Tenkaichi Tras 10 años ¡Dios! Es como si a mí me dices Que sale un Black Ops 5 De Call of Duty Y que es la bomba Digo, ya está Me tiro por la ventana o sea, es, es impresionante Entonces claro, cada uno va con sus, con sus asuntos Pero es lo mismo, es muy café para los cafeteros Es como si juegas a un Black Ops 4 Por ejemplo, de Call of Duty para llevarlo a mi, a mi ámbito más que nada eh, Es como si te juegas a un Black Ops 4 Y no has jugado a ningún Black Ops previamente Pues sí, a lo mejor te gusta el juego, a lo mejor está bien Pero para mí de repente ves, ver que vuelve la Peacekeeper El arma y que ahora mismo está rotísima A pesar de que la han tratado súper mal durante tres juegos Pues a mí me emocionaría mucho Pero para una persona que juegue por primera vez al juego con O que juegue por primera vez a la saga Con ese juego pues sí, el arma está guapa, está bastante rota Sí, me gusta bastante, para mí es una locura Entonces claro, depende un poco del contexto que tengas Yo sigo pensando que nos falta todavía A, lo, a pesar de los años que han Y de, de años que siguen saliendo juegos de Dragon Ball eh, Nos sigue faltando Un gran juego de bola de dragón Un gran mm. juego, o sea, algo que digas es un triple A Incontestable, y eso no está saliendo Están saliendo dobles A eh, Proyectos que no están mal Los de lucha mm. son todos muy chulos Pero ese gran juego con toques RPG o no se atreven, yo creo que no se atreven y probablemente no lo veamos. Ya. Por desgracia. Pues habrá que pedírselo a alguna empresa de triplas. Empresa de triplas grande, Xavi capa que es famoso y nosotros que tenemos 25 escuchas por programa. Te pedimos un Dragon Ball de los grandes. Por sí, porque tengo 26. <risa> <risa> ya es uno más, ya es uno más. Exacto. Por cierto, Ñigo, ¿hemos hablado de la historia o no hemos hablado de la historia? No hemos eh, contextualizado la historia. No, no, no. Vamos no, a contextualizar no, la historia. No me habéis dejado contextualizar porque vamos a haber tirado eh, para adelante. Pero no sé si tampoco tiene mucho sentido contextualizar. Eh, la saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Kaichi eh, empezó en 2005 para PlayStation 2 hubo dos secuelas numeradas, digamos, consecutivas que fueron eh, el, el 2 y el 3 obviamente, que llegaron a Play 2 y a Wii entre 2006 y 2008 y también eh, hubo Dragon Ball Z, Tenkaichi Tag Team para PSP, que es eh, el que comentábamos de hace más de 10 años eh, para PSP y desde entonces pues ha habido sequía de Dragon Balls lo dicho, café un poco para los cafeteros Si sabéis de la saga Y habéis jugado los previos y tal Pues os hará muchísima ilusión este A mí, por ejemplo, es como Ah, guay Pero claro, como no sé de los juegos En lo que hay ¿La beta del The Final son los padres? ¿Sí o no? Chavi. Sí. sí, perfecto, venga eh, The Finals, videojuego desarrollado por Embarque Studios Y diréis, ¿quién coño es Embarque Studios? Eh, un estudio formado por veteranos de la franquicia de Battlefield eh, Que de hecho se fundó en 2018, hace bastante poquito eh, Su beta cerrada eh, durará o ha durado, depende de cuándo estéis escuchando esto eh, Dos semanas y se trata de un shooter free to play Que aparentemente tiene muy buen... No sé cómo decirlo eh, Tiene muy, muy, muy buenas expectativas ¿Cuál es la movida? Que sean demasiado altas eh, Como tal, se presentó el juego en septiembre de 2020 Que fue cuando tuvimos la primera beta Como tal, y tenemos un vídeo para para mostraros de hecho, eh, iño, tenemos un video para mostraros, Ahí. esta es la segunda beta cerrada por cierto que tiene el juego y como tal comenzó el pasado 7 de marzo por eso digo él durará ha durado depende de depende uno de eh, cuando intentéis acceder a la beta y depende dos también de si os la admiten porque yo me presenté hace como unos 4 o 5 días y aquí seguimos esperando, recuerdo un poco a los juegos de destrucción masiva eh, que, que veíamos en su momento 3 y 4, ¿no? Sería un poquito sí, de más o menos, pero creo que es algo más frenético algo más destinado a tipo Call of Duty eh, hay un juego, que ahora mismo no me acuerdo su nombre pero que también es parecido, que está destinado a Muchísima destrucción de entornos en lo, que, en lo que se centran Que tiene también bastante relación con, con este asunto Que se parece bastante en ese sentido Y tiene el juego pintaza La movida es que la pinta realmente no sea finalmente lo que parece eh, Porque a mí me está recordando Según lo estoy viendo A la ilusión que me hice en su momento Ver el Valorant Y que luego lo jugué Y al de... Creo que dos meses lo despaché eh, Si el shooter este realmente es tan bueno como lo venden Y tan bueno como parece ser eh, Nos va a gustar mucho A los que somos fans del, del género eh, y a los que no, pues a lo mejor les da un poco de dolor de cabeza Que es lo que me dice la mayoría de gente a las que no le gustan los shooters eh, También os digo que la función principal de, este, de esta beta, que es la segunda que hemos mencionado Es probar el movimiento de destrucción, por si no lo estáis viendo en el vídeo eh, para saber también, eso es importante Los requerimientos a nivel de servidor que tendrá el juego Que esto es algo que valoro yo mucho Porque realmente es un juego de un estudio Que vale, sí se meter a nuestra franquicia de Battlefield Saben lo que hacen Pero yo al menos previamente no había escuchado mucho de él Y el hecho de que hagan betas para saber Cuánto servidor necesitan Pues se evitan marcarse un Activision Blizzard En gran parte eh, que, está, que está bastante gracioso Ahí está, Xavi señalando el Diablo 4 Entonces se, se evitan el tener que decir Ah, no, es que los servidores se han caído Porque porque ya lo has probado antes eh, La solicitud de acceso a la beta es eh, Vía Steam, o sea, vosotros entráis a Steam Buscáis de fan y tenéis solicitar acceso a la beta Que os a otra cosa pero vosotros lo solicitáis. Eh, y, tal y como he puesto en el guión, cito textualmente, los afortunados que accedan a la beta podrán transportarse a escenarios, como ya hemos visto, como los rascacielos del centro de Seúl, que se ven muy bonitos, eh, y el casco antiguo de Mónaco, para enfrentarse entre sí. Eh, y se prevé que el juego llegue a PC este mismo año. Yo le calculo que a mediados, yo le calculo que hacia campaña de verano, julio-agosto, a lo mejor septiembre como mucho. Eh, y no me gustaría que se retrasase. Pero honestamente espero más betas de este juego Porque si están probando ahora la capacidad de servidores Harán más probando otros, otros apartados eh, Xavi, tú los shooters cómo los llevas? Me encantan los shooters eh, A veces eh, me gustan más los hardcore que los tipo Call of Duty Es decir, soy más de Hell and loose Que de ponerme a jugar al Call of Duty El último Modern Warfare Pero realmente los disfruto eh, Incluso la campaña de este último Call of Duty Me gustó mucho, está muy bien hecha Sorprendentemente bien Para ser Call of Duty... Para hacer con el Duty han vuelto a, a ese nivel que tenían no hace tanto. Hmm. Y, y bueno, eh, para mí la pena es que Battlefield, por ejemplo, como marca ha caído en picado. O sea, Battlefield ahora mismo no vale nada. O sea, realmente, a no ser que hagan alguna sorpresa de cara al futuro, veteranos de Battlefield me da buena espina lo que estoy viendo. Lo que no sería el primer juego, que las imágenes que se muestran son es, eh, scriptadas, ¿no? Son lo animaciones no y no son gameplays Aquí sí que creo que hay juego, o sea, lo que se ve, se ve muy bien, pero yo creo que luego cuando estés jugando, si tu PC es un gama media, eh, verás otra cosa. Lo importante es que la jugabilidad que se ha mostrado sea la que realmente luego tú tengas. Eh, luego ya ves eso, los scripts o no, las partes que son animaciones o no, pues ya, ya veremos. Creo que sí que tiene bastante fiabilidad lo que se ha dicho, si va a salir uh -huh. este año y tal, pero ha habido otros juegos. Hubo un survival también que se anunció a bombo y platillo y que luego no existe ese juego, que se, que se confirmó. Ah, que era el, script. el de Day Before… Exacto, es decir, de que, mira, estas cosas y esos hypes que luego tú crees que ese juego existe y en Hace realidad poco han dicho animación. que a lo mejor sí, ¿eh? Hace poco lo han lo dicho que a lo mejor sí. sí, que a lo mejor sale este diciembre Pero, pero es que tú, o sea, como, yo como empresa, ¿eh? O como publisher, o sea, que mi el estudio con el que estoy yo trabajando me diga, no, bueno, sí, igual sí que estás hecho, sí, igual no ¿Qué, estás, estás machacando la marca, te has cargado toda sí. la credibilidad y ya cuando salga no se lo va a creer nadie O a lo mejor sale ese juego con perdón, chino, random, eh, mmo, que tú estás por ahí salen cuatro zombies, que hay de hecho un juego free to play en Steam, que es un juego de este estilo, de zombies, eh, creo que es, es, es oriental, que no sé si es de China o Japón, yo creo que es que es chino, y está bastante chulo, lo que pasa que es eso, que, que como ese van a salir mil. Yeah, Entonces, cada día. Eh, exacto, lo que yo quiero es que, que lo que han mostrado se cumpla que no sea un script y sobre todo eh, ojalá la marca Battlefield empiece otra vez a repuntar con algo porque porque están empezando a salir productos muy chulos sí. había uno que era el World War III o algo así o algo así tenía un nombre parecido y les han salido muchas cosas indie o de estudios así peleones de veteranos de otras eh, sí. empresas que tienen muy buena pinta y, y bien eh, está sí. tan eso, está bien, pero mal para Battlefield. Tal cual. E incluso de, de indies propios como tal, porque yo uno de los juegos que, que más he querido este año pasado y que de hecho eh, lo tengo mencionado en el tier de los, de los GOTY, ¿tú participas en los GOTI de la iniciativa postgaming? Sí. Pues mira, eh, vamos a hacer un poquito de leak. ¿Estamos unos GOTY de parte de la iniciativa postgaming? <risa> A ver, a, ver si, a ver si no me matan por decir esto eh, Pero bueno, que vais a, vais a poder escuchar el programa dentro de poquito Y estamos haciendo nuestros tiers Para poder sacar cuáles son nuestros y Nuestros propios premios, por decirlo de alguna manera bueno, Estamos eh, igual con Sector Gaming así Eso como. es Entonces, eh, Yo de hecho, uno, uno de los tops que he puesto Y que no es ningún secreto Porque todo el mundo lo sabe ya que escucha este programa o que me conozca Es el Metal Hell Singer. Eh, que sí, que ya han empezado bastante pisando fuerte Con, con eh, músicas fuertes Pero es un shooter como tal Y es independiente en principio Porque The Outsiders que yo sepa literalmente no tiene ni la página web finalizada Con eso ya te digo bastante eh, y, y a mí es un, es un shooter que me ha enamorado O sea, es como un Doom a ritmo de música A mí me ha enamorado como tal y, y como atrás es un estudio independiente Así que los otros también es verdad que de parte de los indies están haciendo muy bien eh, Y más cositas A mí una de las cosas que has dicho tú precisamente Eso de, de que, claro Si tienes un PC de gama media a lo mejor lo tienes más complicado para verlo como ese asunto, porque en desde el punto de vista de, imagínate, Counter-Strike, que Counter-Strike lo tira una patata, pero me da igual. Eh, si tu PC no tira el Counter-Strike bien del todo, tú le bajas las texturas, le bajas todo, le bajas las sombras y tú lo puedes jugar. Le bajas el Anti-Aliasing y le bajas todo y lo puedes jugar a 30 frames. La habilidad igual. Si Efectivamente. Lo estás viendo, luego, aunque tengas un gama media, se mueve igual, eso, eso es. ya es un mérito. Eso es, Tienes poder adaptar tu juego... A, a todas las plataformas y, eso, y, que, es... y que aunque gráficamente pueda perder un poco, sigas disfrutándolo. Y aunque gráficamente pierdan mucho, tú puedes seguir jugándolo. Exacto. El, el World, World War III, el, el de la Tercera Guerra Mundial, es un juego uh -huh. también eh, indie que uh -huh. está en proceso y tiene una pinta también... es es un poco de estos juegos que tienen esa esencia de Battlefield, ¿no? ya uh -huh. que Battlefield casi se ha borrado a sí mismo dentro del mercado pues son los indies al final los que están sacando ese tipo de jugabilidad de hecho Hell and por ejemplo, que lo nombro siempre que estoy por ahí, si es como soy como un embajador de Hell and es otro juego indie que, que tiene esa jugabilidad de, de mapa enorme, de 50 contra 50 o 90 contra 90 y, y, y creo que esos son 100 jugadores en el servidor, o sea, 50 contra, contra 50 y es, son partidas de dos horas o de, o de una hora si va rápido, o sea, uh -huh. es un una locura, y, y esa jugabilidad sí que tiene demanda, de hecho hasta Call of Duty ha hecho modos de juego tipo guerra, de que te estaba ahí jugando una hora, eh, eso se está demandando ¿no? entonces, sí. eh, muy guay, pinta muy bien eh, sí, sí. este tipo de jugabilidad se va a per va a permanecer lo malo es eso, que las marcas que la han hecho famosa, pues no están sabiendo sobrevivir o no sea, está a la altura, ¿no? Precisamente la movida es que a mí, a mí como Trapatecid nunca me ha gustado en este por eso porque lo veía como un mapa muy grande, muy, muy lejano y tal Y porque yo siempre me moría porque yo me tiraba literalmente al spawn enemigo porque yo soy de Call of Duty y yo soy de rotar todo el mapa, todo el mapa, rotándolo a mí Entonces, lo que me molesta, el, el estar en un mapa que, que, que, te, que te nace la gente detrás, no es que esté campeando, es que es que literalmente acabo de hacer sí. y el enemigo me está abrazando en plan eh, Sí, lo, de, lo del force respawn es bastante jodido en el Call of Duty de hacer, <ríe> pero pero sí, yo, yo era fan de eso, yo cuando jugaba al Call of Duty yo jugaba a nivel frenético, yo jugaba a dar vueltas, literalmente de spawn a spawn a spawn a spawn a spawn a spawn y todo el rato matando gente era, era, para mí es brutal ese ese nivel de fratismo. también aparte porque te exige mucho de reflejos que es lo que a mí me gusta mucho que los juegos hagan eh, Call of Duty tiene sus propias no sé si esto lo has escuchado alguna vez pero Call of Duty tiene sus propias eh, digamos sus propios sistemas establecidos que lo que te lo que hacen es los enemigos en cualquier punto del mapa en el que estés los enemigos no pueden venirte de más de tres direcciones diferentes y dos alturas entonces como máximo te pueden venir los enemigos de tres sitios entonces, ¿cuál es la gracia? Que tienes que tener controlados tres sitios, lo cual permite también un poco que sea, que sea más viable, porque es algo que la gente no lo piensa mucho, es en plan, pero diseñas un nuevo mapa, ¿qué dificultad tiene? En el punto en el que tú estás diseñando un mapa y te pueden venir los enemigos de siete puntos diferentes, creo que no es un buen mapa, creo, ¿eh? Creo, sí. es, es complicado caso, de pensar En ¿no? el caso de Hell eh, no solo te pueden venir de cualquier punto del mapa casi infinito Sino que además te puede caer un bombardeo morir porque sí, eh, sí, cuando estás en medio de un campo de Francia es, es Llegando a, a la línea enemiga Es decir, es tú estás complicado. allí y dices, bueno, no hay enemigos Una bomba que te cae justo en la coronilla. Tal cual, ¿no? tal cual Es, es complicado eh, Y por eso yo soy un poco más, más fan en este sentido de, de Call of Pero bueno, eh, yo insto a toda la gente que no que no le gusta el género tal A que pruebe cosas y lo último que quería decir ya Que es lo del asunto del, de, de lo que hemos dicho precisamente De, de los gráficos de cómo, de cómo se ve el juego Y es que en la mayoría de shooters Perdón, tú puedes eh, directamente Bajarle los gráficos o lo que sea Y tenerlo jugable, pero claro En un juego, y esto se está haciendo cada vez más famoso Con destrucción de entorno La destrucción de entorno consume Muchos recursos realmente, porque es destrucción de entorno En tiempo real, entonces eh, A lo mejor empezamos a ver que los requisitos De este juego son un poco más eh, no, no sé cómo decirlo Son un poco más asesinos para la mayoría de PCs O para los PCs de gama media no estoy seguro de, todo. de llevar, ¿no? Eh, sí, que de hecho, de los... es que ahora mismo los, los requisitos mínimos y recomendados no están anunciados. Te puedes imaginar, vamos. ¿Tú eras de los que bajaba los requisitos gráficos para que en los arbustos hubiese menos frondosidad y matar mejor? No, ¿o... yo soy de los de... Eh, le bajo los gráficos porque yo soy el psicópata de los FPS. Entonces, eh, me da igual que baje los gráficos de Elite a Alta, si se va a ver parecido. Y en vez de 60 frames, me da 110. O sea, yo soy el de Quiero Frames los gráficos como se ven yo quiero frames dame frames yo, yo, yo soy, soy de ese de tipo de, de persona yo soy de los que si puedo hacer que las plantas se conviertan en algo con ramas que no se vean las hojas y me permitan ver a través con eso ya soy feliz <risa> en fin vamos a matar camperos en el Fortnite, ¿no? Entonces. exacto <risa> Y vamos a cerrar la sección de noticias hablando de eh, un Tetris que ha desarrollado Paper Games, un, un estudio llamado Paper Games, que nos han avisado de hecho de, de este asunto eh, nuestros amigos de Flins Arcade, de la, de la distribuidora Flins Arcade. Eh, un saludo para ellos y un saludo también para Paper Games. Y vamos a mencionar precisamente su, su juego, eh, que es un videojuego estilo Tetris, por si no lo habéis visto ya, eh, desarrollado por, por Paper Games, lo ha llamado Paper Trees. Eh, está disponible ahora mismo en español, inglés, francés, italiano o alemán eh, Disponible para Steam Y ahora se lanza para Nintendo Switch eh, por, si, por si os gusta cualquiera de las dos plataformas La tenéis disponible eh, Tenemos, entre otras cosas a mencionar El modo desafío eh, para, para poder eh, conseguir eh, Eso pues Por movimientos o demás eh, poder, poder ganar la partida es, es un poco también un poco reto para cambiar el, la mecánica de Tetris original eh, el modo dos contra 2 que también estáis viendo en pantalla eh, y luego dos cositas importantes que tiene modo daltónico porque tanto colorcito podría buguearle a alguien y modo oscuro modo oscuro gracias por Dios que lo he visto en blanco me ha chillado de repente a la cara y he dicho modo oscuro qué guapo y por si no os habéis dado cuenta, no estáis viendo el vídeo, sí es el Tetris, pero tiene mecánicas adicionales. Eh, tiene mecánicas como por ejemplo la, las de los juegos estos tipo Candy Crush, en la que tienes un cohete y va para los lados y se rompe todo lo que hay en esa línea y cosas similares. Eh, así que le da un poquito una renovación a lo que viene a ser el género o al juego para poder hacer diferentes cosas. Un poquito de, de, de cambio en ese sentido. Eh, y para que lo, lo sepáis, los requisitos, por si queréis jugarlo en los mismos son un profesor Total core, 2 GB de RAM, gráficos Intel HD 6000 y 314 MB de almacenamiento. Y si os vais a los recomendados, porque no es que quiero jugarlo bien, un quad core 4 de RAM y una GTX 460, mismo los almacenamiento. Entonces lo podéis tirar en una patata, como el Counter Strike. Eh, así que dicho esto, eh, un saludo desde aquí a Paper Games y también a Flins Arcade y gracias por avisarnos de esta noticia. Me, me encanta, es que me encanta la frase. Iba a decir, si no la decías tú, iba a decirla yo. Lo de eh, puede correr hasta en una patata. Puede correr en una patata, efectivamente. Perfect. Así que, gente, porfis, probad el juego que además está, creo que está cinco pavos a seis pavos. Sí, por ahí. O sea, por favor, jugando. Noticias rápidas, gente Punto número uno Ya han empezado las rebajas de primavera de Steam ya, ya está Si queríais jugar a cualquier cosa y decíais que está muy caro Miradlo porque estará rebajado en un 99% de probabilidades eh, Xavi, ¿tú te quieres pillar algo? algo que tengas en mente algo que tengas pensado sí, Midnight Suns está a mitad de precio 50% uh -huh. y salió hace no llega a dos meses un mes creo que uh -huh. salió este juego que es así Tactics con personajes de Marvel y me llama mucho la atención luego cositas que de las que estás enamorado porque son super juegos indies ya clásicos tipo Hotline Miami que es bonito es Hotline Miami está rebajado también es verdad sí, ¿sí? Lo que, es una serie súper preciosa todo así como muy entrañable está creo que a un euro dos euros o sea en total por wow. cinco euros creo que te llevas el uno y el dos y tienes horas de juego lo de entrañable. Es, es broma, es sarcasmo, es un juego super core, <risa> bestial, asesinatos de todo tipo, matas a Joder todos el Miami Exacto, pero es eso, que, que por 5 euros o por 4 euros tengas los dos juegos, que son casi un regalo, es espectacular sí. Y luego hay un montón más de cosas chulas, yo os invito a mirar la lista, ayer lo estaba mirando a través de la Steam Deck Sí. Y hay un montón de cosas que merecen Cabe recalcar, la Steam Deck también está rebajada <risa> Sí, sí, un 10%, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí Efectivamente, entonces, ¿qué diréis? Un 10%, vaya una mierda Sí, es que creo que el, el top, el, la Steam Deck, la mejor de todas, creo que son 700 pavos Claro, es un 10% de 700 pavos Efectivamente, o sea, no está nada mal <risa> <risa> Son 70 pavos Exacto Está, o sea, está bastante bien A veces es más un 10% de 700 que, que, que un 50 de, de 10 o sea, que al final. De, de está bien es un, es un incentivo al final para que os podáis hacer con una de ellas luego sí. también nos, o sea, en lo que son las gamas medias de las de Steam Deck eh, por temas de, de disco duro y demás le podéis poner tarjeta de memoria y ampliar sí. vosotros y el rendimiento realmente creo que no varía mucho entre unas y otras la, la, sí que es verdad que, la... que yo, yo recomiendo pillarse en la gama media porque la gama baja el almacenamiento como tal que tienes solo de tarjeta de y sí que es en otra velocidad porque Exacto. en la gama media ya saltamos a un M2 y un M2 es mucho más rápido. Entonces lo único que la gama media son, si no me equivoco, 128 de almacenamiento, creo que es, y en el tope de gama, ahí, ahí lo pone Chavi pero se pone, se pone en pantalla sí, verde, ahí, ahí está, está, vale. Eh, creo, tenéis, que son, creo que son 128 y la gama alta, creo que salta directamente a 512. Entonces la, el monte de precio está está justificado, vaya. Sí, lo que pasa que es eso, que a nivel de la, la no la más cara, sino la anterior, le puedes tú ampliar eso es, a Eso. Es. Entonces tiene 128 de almacenamiento interno, pero no sé hasta qué punto se le puede meter un M2 más tocho, eh, pero si no le metéis una SD y para adelante O sea, tampoco, tampoco os preocupéis porque es una, es una Steam Deck, o sea, no os vais a bajar El Elden Ring en un Steam Deck O sea, lo siento O, o, o sí, porque, porque está y, y está súper optimizado Está muy Steam optimizado, Deck. pero yo quiero decir Si es una persona que como tal lo que ah, quieres vale. es jugarlo bien eh, No te lo bajas en la Steam Deck Te lo juegas en el ordenador y para adelante pero no está mal, ¿eh? Yo no, no lo descarto del todo porque se trabajó muchísimo en que el juego corriera bien y... Pero eso sí, un, eh, igual que está el del Ring y lo puedes conseguir y puede moverse súper bien. E incluso Cyberpunk también se mueve muy bien, pero que también tiene razón gaizca de que lo mejor es jugando en un mando. Ahí está. Pero ojo, que luego lo que puedes hacer es meter un mando por, por uh, Bluetooth, un Ahí mando también. de Xbox y jugarlo Ahí. igual. Pero sí que es verdad que cuando te sale un Hotline Miami a 1.95, como lo veo por aquí... O yo que sé, o el 2 que está a 2,95 sí. Es que este, hay un montón más de juegos en la Hay de Portal de... 1 y Portal 2 Ahora que ha sale, que salido recientemente el Portal con RTX eh, Que yo de hecho me los pillé hace poco El Portal 1 y el Portal 2 eh, creo que están Cada uno como tal por separado Estaban al menos a cosa de 8, 9, 10 euros Y yo me pillé los dos por 2 hmm, O sea, quiero exacto. decir que es decir, Portal con RTX, además. O sea, Íñigo, hay que jugar Portal con RTX. Íñigo, que suele hacer streamings de Portal, hay que jugar Portal con RTX. Bueno, no. hay que jugar Portal en general porque son juegos... Efectivamente. Pobres. efectivamente. Son y porque Íñigo se juega con torretas. Eh, pero bueno, la movida. Entonces eso, eh, chequead los juegos que tengáis en lista de deseados o tal, porque es muy posible que estén rebajados. Yo he entrado y de los, creo que son 8 oh. juegos que tengo, que, está, que están lanzados ya, que no están en próximamente en la lista de deseados, tengo rebajados siete de 8. Eh, y son, re, son rebajas del 50, 40, del 60 y del 90%. También están con descuento los Spiderman man que también se. Sí, yo de tengo miedo el 1, yo 15. estaba mirando el 2 y el 2 está rebajado al el 50%. El, el, el Max Morales está a 33 pavos, gente. Por favor, venga, hombre. Venga. Echarle un vistazo a esa lista y de lo que os guste, pues obviamente, pues mira, son buenas oportunidades, buenas ofertas Ahí y está. jueguitos al 50%, pues oye, está, Ahí está, super está. chulo. Entonces, si estáis viendo esto en directo, eh, corred insensatos. Y si estáis viendo esto en diferido, más razón para correr insensatos Porque empezaron el pasado 16 de marzo, lo que para nosotros es ayer eh, a las 6 de la tarde del Peninsular. Y dura 7 días. Daos vida. Sí. Eh, así que sois chequeando y, y, y con eso contentos. Eh, y luego, punto número 2 que quería yo mencionar. ¿Tú has jugado al War Thunder o, o juegas al War Thunder, Xavi? No. No, vale Pero eh, sí, sí sé del juego y he visto gameplays y tal Que fue un bombazo, que ahora está creo free to play si no De hecho malo. lo es, sí, sí Yo es Eso. que he empezado a jugar hace relativamente poco eh, Yo juego al modo de aviación, que es lo que, me, es lo que me gusta Pero por si no lo sabéis, también hay un modo de tanques Hay un modo naval, hay, hay muchas cosas muy guapas Y quería mencionar que eh, ha metido ahora por su aniversario, creo que es Con la última Actu, eh, un Rocket League con tanques Oh my god Tanques Sí sí, Warzone es, es un juego free to play muy chulo Yo lo jugué en su momento cuando se lanzó uh -huh. Y el stand que pusieron en, en uno de los eventos De esos en Barcelona Que cuando se hacían eventos desde el COVID Era brutal, yo creo que fue donde más fotos hice sí. Porque pusieron un tanque en tamaño real Y había ahí como unas es un juego muy chulo Es un juego hmm. muy interesante Lo que pasa es que creo que la gente es muy pro O sea, la gente que lleva jugando La gente a esto es de... muy pro Y aparte que la gente está muy está muy broken O sea, que decir eh, Te pones a jugar con eh, cosas Y yo de repente voy con un avión Que se tarda como 9-10 tiros En matar a un enemigo Me pegan un tiro Piloto noqueado, avión al suelo eh, en fin, a, a veces es muy injusto, pero quiero decir, dentro de lo, de lo injusto que es, hay maneras de hacerlo menos injusto. Así que fully recomendado, honestamente, fully recomendado. Exacto. Pero esa es un poco la, la gracia. Hoy no tenemos muchas noticias rápidas, esto, esto ha sido lo que tenemos, eh, pero esperemos que os hayan gustado. Y a chequear las rebajas de Steam, pero, pero ya, pero ya. Sí, muchísimas cosas muy chulas.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 Empezó bien el programa pero si no lo decía él Iba a decir yo Que Íñigo me había dicho Of Micros Que ahora estaba cansado En fin Son las son las, Lo que para nosotros Son las 8 menos 10 De la noche tarde, eh, Comprensibles viernes tenemos una edad ¿no? Quería recordaros Del tema de Steam Que cada día Desde que se inició El tema de las De las rebajas De, ¿Ayer? ¿Sí? de primavera sí, eh, Se puede reclamar Una pegatina Cada 24 horas Lo cual Son cositas chulas Que tiene Steam Y que las puedes ir sí. añadiendo A tu perfil de, de Steam Ahí está, posible, Que, por que sí, el mío sí. ya tiene unos años El compañero Carlos De, de sector gaming Creo que tiene como 3.000 o 4.000 juegos tirando bajo Sí, lo y vi, lo vi, vi que en su momento el... es, es nivel de su puta madre Carl. exacto y le van saliendo también como unas ofertas y un... yo creo que game que GameNable eh, cuando está ahí haciendo cosas de Valve le llama cuando él. está comiéndose hamburguesas del McDonald's entonces saca un Half-Life 3 un Half-Life Half 3 hago un Call of Duty nuevo qué es lo que hago y él le va dando lo que iba chequeando sí, hace esto saca sácalo otro <ríe> en fin que, que es una pasada que... un saludo hasta aquí a Carlos por cierto exacto es un mega crack el otro día me aburría y lo hablaba con él digo no sé si habrás visto porque no sale quién es, eh, que te van saliendo cosas nuevas, he sido yo, que te puedes ponerle unicornios a compañero, que es muy listo que no sé qué, les empiezan a salir como un todo bueno, ¿eh? que es el, el mejor de la clase el number one, y digo, me aburría porque tenía dos mil millones de puntos en Steam que no uso para nada, y digo, vale, voy a ir al perfil, que este tiene aquí el perfil con todos los logros y todos los videojuegos que ha completado en su vida, que son cientos de miles, y le iba poniendo ahí. y digo, si te han salido unicornios no es nada <risa> es, es, es cookie, pero es de colegio. Y es para que te salga Ivo Nico en el perfil He sido yo di esto sí, sí. hay que hacerlo bien Hay que ir a los perfiles de los amigos en Steam Y ponerles unicornios y florecicas Y soy eres el mejor, el más jugón y... Ahí me ponen mensajes de coña en el perfil Me ponen mensajes sí. de coña Ese es mi calibre de en fin. <risa> eh, Pero bueno eh, Hasta aquí ha llegado este episodio 63 eh, Al final salvado por el toque de la campana Llamado Xavi Kappa eh, Xavi, dime que no, que, que ha sido muy improvisado porque yo estaba aquí haciendo esperando pacientemente a que la cola de, de Diablo 4 llegase a su fin. le dan 84 minutos y se me ha apagado la consola antes de que <ríe> se haya cumplido. ¿Pero por, que, qué, ¿Por qué se te apaga la consola? Porque la tengo, o sea, hay una cosa llamada electricidad que se paga en este país ah. y, y yo tengo ah. puesto que cuando me quedo sopa, porque ya tengo una edad y a veces trabajo un montón de días seguidos, digo, oye, pues si me quedo viendo nadie o algo que se me apague el aparato y, y ya ¿Es está. Es Xbox. No, bueno, no, con la X eso tengo también puesto, ¿eh? de que ah, pero pero ah. que eso que pase a la hora, ¿eh? tampoco es que pase a los dos minutos, pero ¿qué pasa? Que 84 minutos de espera, oye, yo ya no yeah. me quedo en la pantalla ahí con palomitas viendo una pantalla, o sea, que deberían dejar ver Netflix y que aquello fuese cargando en, en segundo plano, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, espero poder jugar hoy un poco más a Diablo, he jugado cinco minutos, me he quedado el personaje ha salido, he luchado contra un par de huargos y creo que un esqueleto y ha petado y me ha dicho amigo, no no des no desesperes, eh, tienes 90 minutos casi para, para volver a jugar brutal, en Desespero. fin eh... pues nada, 90 minutos como los 90 minutos que ha durado Ma casi casi, <risa> casi. Por eso, 75 en fin, eh, como siempre, agradecimientos a Miguel por producción, colaboración, todo. Algún día tendrá que aparecer Miquel en cámara, ya que hacen tantas cosas siempre. No quiere, nunca o sea, quiere. Ya es la otra, tendrá que aparecer no, no Miquel quiere, en cámara, no pero quiere, bueno. No eh, también Íñigo, a ti por haber empezado el programa bien, pero terminarlo mal. Bueno, ha eh, estado bien, ha estado bien. Eh, como siempre, hemos salvado la semana. La verdad es que estoy un Esto sería motivo de backend, el podcast oh. que hacemos en Euskadi Digital para oh. nuestros Patreons, para contarles Suscribiros al secretos. Twitch si queréis verlo. ¿Y para que Miquel juegue a Retonto Island he, he dicho Patreons, ahora eso es lo suscrito. Y digo diciendo Patreons, oh Dios bueno, mío, aquel proyecto que Tendría que. En ese programa tendría que contar el estoy hasta el mismisil moníspero del el, el ciclo de la industria tecnológica barra de videojuegos. Oh, Dios mío. Porque es que nos da un sufrimiento. O sea, a, es, a los que hacemos noticiarios, sí. Es sí. de septiembre a enero de puta madre. De enero a mayo. Estás en la mierda, mayo, junio, julio, estupendo. No, sí, sí, de hecho, en, en la industria de los videojuegos es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, diciembre, enero, se acabó. Añadir la sección de quién compra quién, yo os la regalo. O sea, pero es que ahora a... mismo si añado, si añado esa sección, que de hecho te la voy a comprar, pero si añado, si añado esa sección me voy a tirar seis programas seguidos diciendo Microsoft compra Activision al final. Es, esa va a ser el recurrente, la base, ¿eh? o sea, pero luego vas a tener que si Take Two, porque Sony quiere coger no sé qué, o si Microsoft se va a ir por aquí, que si Paradox también estaba en el mercado. Take Two, ojito, porque Sony suena que es, que es que al final cada semana es uno diferente y luego se van desmintiendo. Y es la parte un poco de, de prensa amarilla rosa del, de, de los videojuegos: ¿quién compra a quién? En Yo fin. os lo regalo para que lo podáis hacer. Xavi, gracias a ti también por estar con nosotros hoy. Un honor y sois unos cracks y para mí pues es una maravilla estar aquí un ratico pasando el viernes hecho polvo, porque llevo trabajando muchos días seguidos, pero es, eh, siempre hay un huequito para estar con gente tan crack como vosotros. Grande tú eh, y, y gracias también eh, a los oyentes Que hoy en Twitch no hemos tenido mucha actividad Pero bueno, sabemos que nos apoyáis desde vuestras casas Con vuestros dispositivos eh, Como siempre, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas No me digas que viene el drop Viene el drop, no me lo puedo creer Dentro de muy poco, gente Os queremos un huevo, nos escuchamos Y sobre todo, nos vemos No he manipulado la música para que aparezca el ah, drop Ah, bueno, este eso momento. no me había dado cuenta yo es que la buena labor de un técnico de sonido no se nota. Vamos cuando me digas. Ah, ahí está. Vale. Y hemos